En las áreas rurales aquí en Guatemala y estamos sufriendo por el agua. Cada tres días o a cada cuatro días llega el agua. Nosotros como mujeres queremos organizar para buscar una institución para que nos apoye.